muy buenas y bienvenidos a mi canal hoy cazaremos el bisonte americano y sin más veámoslos comenzamos como dije en el anterior vídeo hoy vamos a cazar el bisonte americano ahí tenemos uno tumbadito cogemos nuestro arco vamos a buscar un mejor ángulo puesto que está un poquito esquinado nos desplazamos despacito y bien le hemos disparado una flecha de 600 gramos vamos a apartarlo que viene lanzado pero ha caído ya ahí está ahí está apenas se mueve y ha caído vamos a ver la, la puntuación del animal nos toma 150 buen oro y continuamos con, con la caza Escuchamos una, una llamada para pero tenemos otro animal más cerca que va tranquilamente caminando. Y disparamos entre los árboles, creo que le hemos tocado tumbo y vamos a, a recoger a nuestro animal. Creo que era un, un nivel 4 si, si no me equivoco. Y vamos a ver la, la puntuación que nos, que nos arroja. Vemos aquí un lugar de impacto, lo hemos dado de los novita, nos hemos tocado el pulmón y nos pegamos una, una pequeña carrerita para recogerlo que lo vemos allá es, al fondo de, de la loma, allá abajo. Y vamos a recoger a, a nuestro animal a ver qué puntuación nos da. Bueno, no, muy buena puntuación. La verdad es que parece, parece que está enfadado, vaya cara de asustado que tiene el animal. Y continuamos. Vemos allí otro otro bisonte, un nivel 4. Cogemos nuestro arco y flecha de 600 y disparamos. Viene para acá lanzado, así que vamos a apartarnos un poquito detrás de este arbusto este a ver cómo ya ha caído. Caído. bueno si nos da plata pese a tener 174 eso es porque le hemos atravesado el pulmón y, y le tocamos la mandíbula ahí vemos dos animales un nivel 2 y otro. <risa> disparamos a uno disparamos al otro, y vamos a, a ver el resultado del lance dejamos tiempo a que se caigan los animales y vamos a recogerlos mira ahí vemos a uno aquí y el otro lo vemos ahí en, en la carretera vamos a recoger primero el, el último que disparamos la verdad que ha sido un tiro bonito la plata está muy bien y vamos a recoger a nuestro a nuestro último animal. Vamos a ver qué puntuación nos arroja. Hay que reconocer que en este valle aquí al sur de Silver de los bisontes abundan y con muy buenas puntuaciones. Vemos uno magnífico. Está muy bien y vamos a seguir cazando más bisontes americanos. miramos con nuestros climáticos al fondo del lago, vemos allí un nivel 2, una hembra y un nivel 3, vamos a intentar un lance doble, a ver si fuera posible de esta distancia, cogemos nuestro 300, disparamos 3, y disparamos al nivel 2 que habíamos visto primero, y otro tiro por si acaso a la hembra y vamos a ver el... El resultado, no sé si por la derecha, por la izquierda, vamos por la derecha, bordeando el, el lago. Llegamos a la zona de impacto. Vamos con otro GPS a localizar la posición inicial de los animales para ir borrándolo. Allí vemos a, al primero, creo que será el, el nivel 3, que disparamos en primer lugar. Hay una señal de advertencia en nuestro a ver, si sí, efectivamente, nivel 3, una plata, buen disparo, vamos a, a buscar las huellas de sangre de, de, del segundo, que las vemos ahí, me imagino que sería sería el nivel 2 que disparamos en segundo lugar, puesto que el otro creo que era una hembra y disparamos a la carrera, la verdad es que ha sido un lance bonito a la distancia, y vamos a ver que qué puntuación nos arroja bueno yo también estoy deseando de que mañana ya nos saquen la, la nueva reserva porque los vídeos que he visto de los testers tienen muy buena pinta mira, allí vemos a nuestro a nuestro animal vamos a ver cómo ha ido el lance hay otro vesticia si sí, la verdad era el 2 no está mal otra plata y ahora vamos a buscar la, las huellas del otro que, que disparamos de la hembra si, si la localizamos como decía tengo ganas de ver el, la nueva reserva que sale mañana mañana la probaré y ya, ya os diré la opinión pero por lo que he visto la cabra salvaje es preciosa el macho el rebeco es un rebeco, no tiene tampoco mucha diferencia en, de cuernas entre los oros y los diamantes y el celdo del salvaje pues me imagino que será como los como los jabalíes así que ya muchos os comentaré mañana cuando vea la cuando vea la, la nueva reserva que tengo ganas de, de probarla seguimos buscando el animal mira allí lo vemos será el nuestro que dios antes mira, otro tenemos aquí a la, a la izquierda buscamos se nos viene esperamos y ha caído y vamos a ver, vamos a ver el resultado del lance Sí, efectivamente era nuestro animal. tenemos los dos tiros que le hemos dado. Y bueno, yo creo que con esto terminamos por hoy la caza del bisonte. No sé si grabaré hoy otro vídeo o ya me esperaré a, a la nueva reserva. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal.